Bienvenidos a Bío Oráculo. Mi nombre es Ana Cristina. El día de hoy traigo para ti un mensaje muy importante. Un mensaje lleno de amor y de luz. Este mes ha sido de muchos movimientos energéticamente. Han salido muchísimas sombras y situaciones que no hemos sanado. Por lo tanto, quizás has estado experimentando emociones como miedo, ira... Tristeza y que de repente no sabes el por qué. No te preocupes, el universo nos está pidiendo hacer esta depuración. Por lo tanto, a través de Bio Oráculo vamos a pedir esta maravillosa guía y este mensaje que quiere llegar el día de hoy para ti. No importa el día ni la hora que fue o que sea subido este video. El momento perfecto es cuando tu alma te haya indicado o te haya llegado este mensaje este video, no importa es el momento perfecto para que tú lo escuches es así que vamos a abrir nuestro corazón en modo receptivo siempre siempre para, para poder recibir estas maravillosas guías con amor no sé qué te quiera decir yo tampoco sé qué es lo que nos va a, a dar esta guía y estos mensajes Solamente te puedo decir que mi corazón vibra fuerte, sé que es un mensaje de luz y de amor, que no nos preocupemos que todas estas sombras están saliendo para sí o sí sanarlas. Vamos a dejarnos guiar y con amor recibir esta guía. Perfecto, fíjate, fíjate las maravillosas cartas que salieron, y al final del mazo, fíjate qué carta está, esta es la clave, confianza y fe, ten certeza del amor de Dios, del universo, o como tú le quieras llamar, indudablemente yo sentí que este mensaje iba a ser de, de mucha fe, de mucha luz, y así lo estoy sintiendo. Fíjate, ve, ve, ve, ve la maravillosa sincronicidad de este mensaje. Nos está diciendo que no sigamos consejos. Es momento de que, de que comprendamos que las personas nos van a decir los consejos a lo que ellos perciben, a lo que ellos ven, pero no va a ser de la misma forma en como tú sientas y estés experimentando las cosas. Puedes escuchar estos consejos, sí, tomar lo que te resuene y después dar gracias y dejar ir el resto. Lo más importante es que comencemos a escuchar esta voz en nuestro interior, seguir a nuestra alma, pero lo más importante es seguir avanzando, no quedarte ahí estancado. En tu interior están las respuestas, que estas emociones o estas sensaciones que has estado experimentando quizás te revuelve un poco cuando escuchas el ruido de la fuera. Si ves noticias, escuchas acerca de, de lo que está sucediendo, empieza a causarte ruido. No te preocupes, en tu alma están las respuestas. Haz esta conexión, no está pasando absolutamente nada. Si tú permites que estos pensamientos negativos invadan tu mente y los hagas más fuertes, vas a manifestar eso. Comienza a depurarlos, a soltarlos y concéntrate en lo positivo. Por eso esta carta, es necesario ser rebelde, se requiere de valentía, de valor para dejar de escuchar ese ruido que hay afuera y comenzar en tu interior a escuchar esa voz en tu alma, esa guía, ese espíritu del cual estás hecho comenzar a vibrar alto y seguir adelante eres un, eres una persona libre y en tu libre albedrío decides en qué creer y en qué depositar tu fe no seas eh, un, un borreguito que sigue a los demás o que trata de agradar a todos por encajar o pertenecer a un grupo o a alguien. Es momento de que, que escuches eso que hay en tu interior y que des esos pa pasos con firmeza. Gracias a estos rebeldes y a estos valientes, muchos estamos despertando. Muchos estamos queriendo avanzar soltar todas esas creencias que, bueno, desde chiquitos nos enseñaron, pero que hoy ya no están vibrando contigo. ¿Y, y, ¿Y cómo lo sientes? Porque cada vez ya no, lo que te rodea a lo mejor ya no está vibrando de la misma forma. Y comienzas a experimentar y a vivir otras cosas, incluso te han estado llegando mensajes. El hecho de que hoy estés aquí, esto es un mensaje. Y es esa, es esa guía que tu alma te lleva y te dice, aquí es, escúchala, permítete abrirte. Fíjate, ve esta carta, lo que no te gusta, siente y libera la emoción. Es momento de aceptar esas emociones de enojo, de tristeza, sí, acéptalas, se vale. Después, libéralas. Puedes hacer ejercicios de llorar, eh, patear alguna almohada, hacer ejercicio, hacer este box, es, es muy liberador y después sientes como que ay, fluyes. Libera tus emociones sanamente, aceptándolas, sintiendo, esa es la clave, fíjate, muchas veces creemos que enojarnos es malo o llorar es de débiles y claro que no, eres al final eres también un ser humano que vino a experimentar diferentes emociones. Acéptalas y libéralas. Está bien, se vale. Si te quieres enojar, enójate. Haz tu berrinche. Solo sé consciente de tus acciones y que todo acto también representa una acción y una responsabilidad. Comienza a ser responsable de ti mismo. Es importante de que comiences a aceptar y a saber decir lo que sí te gusta y lo que no te gusta. Deja de tratar de agradar a los demás. Comencemos a hacer esta depuración y liberación. Quizás has estado sintiendo el querer agradar a los demás o tratar de ser complaciente. Pero el universo te está diciendo, es momento de que, que escuches esa voz. Te están hablando. Deja de cargar lastres. Fíjate, cargar lastres es... Cargar con situaciones que no son tuyas y por querer ser salvador, salvadora, decimos yo te lo resuelvo, yo te ayudo, yo me encargo. Y muchas veces estás cansado, ya no quieres, pero es que se va a molestar o es que es familia o es que es mi amigo y me ha ayudado muchísimo y pues a mí también me toca. Claro, hay que regresar todo con amor, pero también hay que saber decir no. Escuchar lo que tu alma te está diciendo. Escuchar a tu cuerpo y, y, y el universo y todo lo que te rodea te está hablando. Es momento de que aprendas a soltar personas y situaciones y comenzar a hacerte responsable de lo que a ti te corresponde. Verás cómo esa carga, incluso literal, ese dolor de espalda comienza... Ay a desvanecerse, a irse y comienzas a sentirte simplemente más ligero. Y esta carta así literal, vela, obsérvala, ves todo ese acumulo de cosas, así como haces una limpieza en tu casa y dices, ok, esto ya no sirve, esto es hora de donarlo, quizás otra persona le puede ayudar... También es necesario hagas esa depuración de pensamientos. Esos pensamientos negativos y esas frases de no puedo, no tengo, eh, el tiempo no me alcanza. Son frases que constantemente decimos y wow, qué poder podemos tener sobre ellas porque las hacemos realidad. Manifestamos eso porque nos creemos esas frases. ¿Qué te parece si comenzamos a decir yo sí puedo? Yo si quiero, yo si lo voy a intentar y no me voy a estancar. Comienza a hacer esas afirmaciones y ese cambio. Empieza a transformar hasta tu manera de, de hablar y comenzarás a ver cómo esas puertas se empiezan a abrir esta limpieza, no solo de pensamientos de tu casa, haz depuración de, de tu celular, de la tableta de la casa, todo, todo, eh, comienza a hacer esta limpieza y verás cómo todo también comienza a fluir más, y la última carta, y ve qué hermoso mensaje, florecer vives en abundancia, esta carta salió al revés, pero no es una carta negativa, esta carta lo que te dice permítete Avanzar, es momento, llegó la hora, no tengas miedo de avanzar. Vivir en abundancia es tu derecho divino, pero muchas veces al poner estos y cargar con tantos lastres, eh, tratar de agradar a los demás, reprimir esas emociones, seguir los consejos de los demás porque, pues, es el consejo que la tía, el tío, la mamá nos dio y como ellos siento yo que saben más es mejor seguirlos, aunque no resuene conmigo, pero pues me enseñaron a no contradecirlos y todos estos son condicionamientos ¿escuchas cómo lo estoy diciendo? son condicionamientos no te preocupes, tampoco estás cometiendo ay, es que estoy cometiendo algún pecado no, eres libre y tú decides, recibe los consejos claro pero libera todo aquello que no vibre contigo agradece lo que llegue y déjalo ir Escúchate, tú tienes este poder y eres, eres valiente, tienes un poder y una luz en tu interior. Atrévete a dar ese paso, estás en este proceso y cuando comiences a hacer esta depuración y te entregues con confianza y fe y sobre todo en la certeza de que todo está guiado para tu más alto bien, las puertas del universo se comenzarán a abrir y la abundancia de la cual ya eres merecedor la comenzarás a ver y a palpar. Abundancia en salud, en amor, en alegría, en lo económico también. Todo empieza a fluir, pero todo parte de uno mismo. Si en estos días has estado experimentando todas estas emociones, el universo te está diciendo tranquilo, yo estoy aquí, libérate, estás en este proceso de liberación y viene este, este florecer y este renacer, estamos contigo, este es el mensaje que más siento, vamos a sacar el mensaje del Arcángel Miguel, vamos a ver cuál es su guía, y comenzarás a manifestar cada vez más Cuando comiences a hacer esta depuración Cuando te entregues con certeza Del amor de Dios, del universo o como tú le quieras llamar Ok, los ángeles, ¿cuál es el mensaje que tienen para ti hoy? Protégete Fíjate, el arcángel y todos los ángeles te están diciendo que te van a proteger. Esta carta habla de que no estás solo, el universo, tus seres elementales, esta guía divina están contigo para protegerte y no porque algo te pueda pasar sino porque a esta vida vienes a experimentar diferentes situaciones y sea lo que sea que estés viviendo no está pasando nada, todo es para tu más, para tu liberación, para esta sanación y este proceso en el que tú estás. Pero también quieren decirte y que sientas esa paz que ellos están para protegerte, para ayudarte. Fíjate, esta carta te indica que has estado experimentando, que has estado muy sensible a las energías y a las emociones. Has sentido muchas eh, diferentes emociones que hasta uh, te has este, sacado un poquito de onda, por decirlo así. Y te recuerda el Arcángel Miguel que todos los ángeles y todo el universo están para protegerte. También es necesario que tú comiences a accionar a ese proceso al cual tú quieres llegar. A esa paz tan anhelada, es momento de que tú también hagas lo que a ti te corresponde. Libérate. Aléjate de todo aquello que ya no resuene ni vibre contigo. Ellos van a estar para darte esa luz y estos mensajes van a hacerse más presentes si tú les abres la puerta. Escúchalos. Hoy te dicen que te abrazan con sus enormes alas, que no está pasando nada, que te dejes guiar, que llores si es necesario y después comiences a levantarte y a sentir esta alegría por vivir. La vida es maravillosa y venimos a experimentarla de diferentes maneras. Vamos a hacer que cada día cuente Hoy vive y entrega, te siente, libérate, es momento de accionar. Esta carta te dice que te abrazan y que estás completamente protegido. Hoy puedes sentirte en la certeza y en el calor de su amor. Comienza a ser tu 1% y deja que el universo, que Dios haga el resto. Ten fe y confianza, ya no luches contigo mismo, es momento de liberarte. Yo te dejo con este mensaje de amor, de luz, para mí también ha sido maravilloso recibirlo, juntos vamos sanando y juntos llegamos más lejos, no lo olvides, si tú sanas, yo sano, somos una comunidad hermosa de amor, vamos a poner de moda el amor, no olvides regalarnos un like, compartir, seamos esos faros de luz. Nos estamos viendo en el siguiente mensaje. Nos amo y los abrazo con el alma.